Nueva historia mínima de México, la época colonial hasta 1760. Bernardo García Martínez. La segunda gran etapa de la historia de México es la época colonial. Tal definición corresponde a los años de la dominación española, en los que el país, ya se lo puede llamar así, adquirió unidad política bajo el nombre de Nueva España. Por esa razón se ha considerado tradicionalmente que la época colonial, también llamada nuevo hispana, dio inicio tras la caída de México Tenochtitlan en 1521 y concluyó con la proclamación de independencia tres siglos después. Pero tal precisión cronológica es válida solo en lo relativo a la existencia formal de Nueva España, comunidad política y no es aplicable a otros aspectos. En lo económico y social, por ejemplo, o en lo demográfico y cultural, no se puede hablar de un periodo que empezara en 1521 y terminara en 1821, en esas cuestiones sería improcedente tratar de señalar fechas precisas. La economía de mercado, por ejemplo, se fue transformando paulatinamente a medida que los, que los españoles expandían sus actividades comerciales, agropecuarias y mineras a lo largo del siglo XVI. Pero la economía de subsistencia de los tiempos prehispánicos persistió a su lado, y tanto una como otra pasaron por los años de la independencia sin alterarse en lo esencial. Sí hubo una sacudida económica a principios del siglo XIX, pero la causa principal fue la acometida fiscal emprendida por España en 1804. La población experimentó un drástico descenso demográfico entre 1519 y 1575, tras lo cual pasó a unos años de relativa estabilidad y luego a un periodo de crecimiento que se vio alterado hacia 1736, pero no en 1821. La historia ambiental, que estudia el impacto humano sobre el medio físico, reconoce que la conquista ocasionó cambios muy importantes en el paisaje mesoamericano, como ocurrió con la introducción de la ganadería. Pero para la historia ambiental, el fin de la época colonial no tiene un significado especial, y en cambio le resulta más importante señalar un límite cronológico hacia 1780, cuando se inició el corte de madera en gran escala para la construcción naval, o hacia 1880, cuando los ferrocarriles provocaron cambios muy profundos en el uso del suelo. Resultado de lo anterior es que la época colonial puede acomodarse entre distintos límites temporales según de lo que se trate. Las fechas iniciales no varían mucho porque coinciden con un momento en que casi todo el mundo experimentó las grandes transformaciones que siguieron a los viajes de Colón y los sucesivos contactos e intercambios de Europa, África, Asia y América pero las fechas finales son muy dispares porque los cambios involucrados no calaron tan hondo o no coincidieron en el tiempo. Puede convenirse, sin embargo, en que hubo importantes transformaciones de diversa índole, políticas, sociales, económicas, culturales, que se iniciaron más o menos hacia 1760. Esta es una fecha aceptable para poner fin a esa etapa de la historia de México que se inició cuando los españoles llegaron a tierras mesoamericanas. La seguiremos llamando colonial por costumbre y conveniencia, a sabiendas de que excluimos los, los últimos 50 o 60 años de la dominación española. Estos pueden considerarse, en un conjunto aparte que abarca también, a pesar de la ruptura política, los años posteriores al proceso de la independencia. El periodo fundacional, 1519 a 1610. La irrupción de los conquistadores, 1519-1530. El inicio de la época colonial estuvo asociado a una serie de acontecimientos muy llamativos que comenzaron con la llegada de los españoles y su primera penetración en Mesoamérica. Con ello empezó la conquista, término que debe entenderse no solo como el alcance de una victoria militar, sino como un complejo proceso de enfrentamientos y acomodos que se prolongó hasta alrededor de 1560. La conquista, entendida así, cubrió poco más de 40 años, repartidos en una fase inicial y otra de consolidación, tras los cuales hubieron de pasar todavía otras cinco décadas para que el producto de la conquista, o sea Nueva España, dejara atrás la etapa formativa de su periodo fundacional para entrar en una fase de madurez. Antes de entrar en el detalle de los acontecimientos iniciales, debe hacerse una reflexión sobre el contexto en que ocurrieron, este asunto nos remite a la expansión de la economía y la cultura europeas a partir de las exploraciones marítimas portuguesas que desde mediados, desde mediados del siglo XV <coughs> llegaron, llevaron al establecimiento de enclaves comerciales en algunos puntos de las costas de África, India y el sudeste asiático, así como la ocupación de Cabo Verde, los Azores y otras islas del Atlántico. Estos movimientos estuvieron alentados por la demanda europea de especias y sedas, y en el caso de las islas por el interés en sembrar caña de azúcar. Como algunas de estas islas estaban deshabitadas y en otras la población nativa fue diezmada, la economía azucarera fue construida sobre la base del trabajo esclavo. Así, el primer movimiento significativo de población que ocurrió en este contexto fue el de los esclavos africanos de las costas de Guinea y Angola comprados por los portugueses y a veces capturados por ellos mismos para trabajar en estas islas. Las actividades de los portugueses fueron copiadas por sus vecinos, los castellanos, en las Islas Canarias. El deseo de los reyes de Castilla y León por participar de manera más activa en los circuitos comerciales que se estaban formando fue lo que los llevó en 1492 a financiar el viaje de Cristóbal Colón en busca de la India, con los resultados que son bien conocidos. La ocupación española de las Islas del Caribe, especialmente Cuba, Jamaica, Santo Domingo y Puerto Rico, fueron, eh, fue en buena medida réplica de la experiencia de las Canarias. Ocupación violenta, producción de azúcar, colapso de la población nativa e introducción de esclavos africanos. Hubo, sin embargo, algo diferente y fue el interés castellano por emigrar a esas nuevas tierras, formar asentamientos fijos y con gobierno formal, crear un cierto orden jurídico mantener lazos constantes con la tierra de origen, trasladar ganadería y diversas actividades agrícolas, en fin, reproducir en lo posible el entorno cultural y social de Castilla. Esto se explica porque esta región tenía un crecimiento demográfico alto y una economía incapaz de satisfacer las necesidades de gran parte de su población. Luego fueron los portugueses quienes siguieron los pasos de los castellanos, reproduciendo el proceso de las costas de Brasil. <coughs> Estos acontecimientos que siguieron a la expulsión de los musulmanes de la península ibérica coincidieron en 1492 con la consolidación de la monarquía en las coronas de Castilla y Aragón, reafirmada al poco tiempo con el ascenso al trono de Carlos I de Habsburgo, de la Casa de Austria, que fue al mismo tiempo con el nombre más difundido de Carlos V, emperador de Alemania. Respaldada por su unificación, por la fuerza política de su nuevo rey y por las ventajas económicas obtenidas de América, España se encaminaba a ser la potencia dominante del mundo europeo. Este prospecto se hizo realidad con la conquista de México y luego con la de Perú, resultado del avance de los españoles más allá de las islas, es decir, en el continente propiamente dicho. Al mismo tiempo, el continente americano, aún no llamado de este modo, pero sí definido como un Nuevo Mundo, empezaba a participar de un circuito de intercambios que poco a poco iba abarcando todo el planeta, estos intercambios involucraron personas, animales, plantas, metales, manufacturas y todo lo asociado a ello, desde las enfermedades hasta la cultura. Naturalmente, tales movimientos se manejaron de modo que satisfacieran prioritariamente los intereses europeos o españoles en particular, y de ello derivó la situación colonial de dependencia que marcó a América en los siglos por venir. Tal es, a grandes rasgos, el contexto en que ocurrieron los acontecimientos asociados al inicio de la época colonial en México. Estos, ya en concreto, tuvieron su origen en Cuba, donde los españoles tenían casi 20 años de haberse establecido. Deseando expandirse, organizaron varias expediciones. Una de ellas, encabezada por Francisco Hernández de Córdoba, los condujo en 1517 a las costas de Yucatán. Esta expedición, que más bien fue un viaje de exploración, dio lugar al primer contacto entre el mundo europeo y el mesoamericano. A esta primera expedición siguió otra y a continuación una tercera en la que ya eran claros los propósitos de conquista, asunto que implicaba precisar, entre los españoles, diversas cuestiones jurídicas que definieran y regularan los privilegios o derechos a que aspiraban los conquistadores. Esta tercera expedición, organizada por Hernando Cortés, se desprendió de su tronco cubano en 1519, mediante el recurso de fundar una población, Veracruz, y erigirle un cabildo, ayuntamiento o cuerpo de gobierno local según la tradición castellana. Así pudo justificar y organizar de manera autónoma su incursión al interior. El avance, que tuvo algunos episodios militares, llegó a su clímax con la entrada de los españoles en México Tenochtitlan a fines de ese mismo año. Para lograr sus metas, Cortés se sirvió de varias maniobras políticas y especialmente de una alianza que celebró con los señoríos tlaxcaltecas. Cabe recordar que Mesoamérica comprendía por entonces centenares de señoríos, es decir, pequeños estados o cuerpos políticos que disfrutaban de diferente grado de autonomía. En náhuatl se les llamaba altépetl, aunque el concepto tenía equivalentes en otras lenguas indígenas, la palabra náhuatl era la más difundida. Luego, los españoles la tradujeron como pueblo de indios. Casi todos estaban encabezados por un gobernante o señor hereditario, que de hecho era un pequeño rey y el personaje que encarnaba la legitimidad política, tlatoani en aguato que los españoles tradujeron como cacique. Los señoríos eran las unidades básicas de la organización política prehispánica. Muchos eran tributarios de la Triple Alianza, la estructura imperial entonces dominante pero otros, como los tlaxcaltecas, eran independientes. La entrada de, la entrada de los españoles en México Tenochtitlan, si bien pacífica en lo formal, se convirtió a los pocos días en una ocupación militar apoyada en el sometimiento y prisión del monarca mexica, Moctezuma. Tal ocupación se prolongó durante siete meses, de noviembre de 1519 a junio de 1520, tiempo que los españoles aprovecharon para obtener información y recursos, pero sobre todo para establecer alianzas con otros señoríos de un modo que no contradijera las prácticas políticas mesoamericanas. En este lapso, la integridad política de la Triple Alianza se fracturó, aunque al mismo tiempo se generó el movimiento de resistencia mexica que culminó con la deposición de Moctezuma y la expulsión de los españoles y sus aliados, episodio conocido por estos como Noche Triste y que habría de adquirir un lugar importante en la historia popular. Casi enseguida se presentó en tierras mexicas una epidemia de viruela, cuyo efecto devastador fue inmediato. La enfermedad brotó en Veracruz hacia mayo de 1520, introducida por un grupo español leal a los intereses cubanos que llegó a ese lugar intentando detener a Cortés, la expedición de Pánfilo de Narváez. La viruela era uno de los componentes del mencionado circuito de intercambios que iba abarcando todo el planeta, y hasta ese momento era desconocida en Mesoamérica. Por ello su población resultó extremadamente vulnerable al contagio. En menos de un año se había extendido hasta el interior, causando la muerte de no menos de 3 millones de personas. Algunos cálculos elevan esta cifra a 10 millones. Fue entonces cuando empezó la guerra propiamente dicha de la conquista de México, una lucha sumamente violenta y desigual en la que caballos y armas de fuegos, a ver exclusivo de los españoles dieron la ventaja a estos. El episodio dominante de la guerra fue el sitio de México Tenochtitlán que, a pesar de verse debilitada por la viruela, resistió a lo largo de un año que culminó con la toma de la ciudad y la captura de su último rey, Cuauhtémoc, el 13 de agosto de 1521, fecha que los españoles tomaron como símbolo del triunfo de la conquista y celebraron durante toda la época colonial. La guerra, sin embargo, no se limitó a esta acción sino que se extendió a, otro, a otros señoríos, tanto de la Triple Alianza como independientes, y se prolongó hasta 1525 o 1526. Los españoles triunfaron en todas sus acciones militares, no sin intensas batallas y grandes dificultades, de lo que se sabe poco, pues la mayoría de las fuentes se limitan a narrar el sitio de México Tenochtitlan. Simultáneamente, diversas presiones y manipulaciones políticas condujeron al sometimiento sin violencia o al menos sin lucha armada de muchos señoríos más del centro y el sur del país, entre los que destacó por su tamaño e importancia política el reino de Michoacán. El resultado directo del proceso referido fue el establecimiento de una relación formal de dominio entre los españoles y cada uno de los señoríos, que en total rebasaban la cifra de 500, el asunto implicó una intensa actividad política de 1522 a 1525, llena de discusiones, negociaciones y ajustes a menudo violentos. Para establecer dicha relación se recurrió al sistema de la encomienda, que consistía en la asignación formal de cada señorío a un conquistador en particular, el cual quedaba como encomendero de ese señorío. Tal sistema implicaba, por una parte, que los señoríos conservaran su carácter de cuerpo político sus funciones de gobierno y su capacidad de recaudar tributos, y por otra, que entregaran a su encomendero parte sustancial de ese tributo. Los encomenderos quedaban obligados a mantenerse en alerta militar y a cuidar de que no hubiera vuelta atrás en las victorias y alianzas de los españoles. Ciertos señoríos, los considerados de grande o especial importancia, el propio México y los tlaxcaltecas, por ejemplo, fueron puestos bajo el control de los representantes de la corona. La instauración de un gobierno central representante de la corona de Castilla se fue cumpliendo al tiempo que los conquistadores consolidaban sus logros en nombre del rey. El primer paso en este proceso fue un formalismo político que, de, que ideó y legitimó al reino de la Nueva España como sucesor del imperio de Moctezuma, es decir, la Triple Alianza. En congruencia con esta idea, los conquistadores decidieron reedificar la derrota y semi-destruida Ciudad de México para erigirla como capital de la nueva conquista, soslayando los problemas derivados de su ubicación lacustre. Al margen de estas medidas de enorme contenido simbólico, la instauración de tal gobierno implicó la conformación de diversos cargos y funciones, especialmente en cuanto a recaudación fiscal y administración de justicia, asuntos de gran importancia para la corona. Esta, por su parte, consideró pertinente desligar ciertas provincias o regiones de la esfera de poder de México, de modo tal que dispuso la creación de gobiernos aparte en Pánuco, solo por breve tiempo. Guatemala desde 1527 y Yucatán de 1527 a 1549, y de nuevo a partir de 1565. Simultánea a lo anterior fue la llegada de numerosos españoles que desde 1522 o 1523 hicieron sentir su presencia cada vez más numerosa. <coughs> Se les llamó pobladores para distinguirlos de los conquistadores militares, con quienes tuvieron forzosamente que acomodarse, aunque poco a poco sus intereses fueron divergiendo. Unos y otros, pero sobre todo los pobladores, se abocaron a fundar varios centros de población, que formalizaron erigiendo un cabildo en cada uno, y a establecer lazos comerciales tanto internos como con las Antillas y España. También activaron el traslado de animales, plantas y objetos europeos a Nueva España, así como la difusión de prácticas ganaderas, agrícolas y manufactureras. Con ellos se sembraron las semillas de lo que habrían de ser con el tiempo, regiones bien definidas y culturalmente hispanizadas, como ocurrió, por ejemplo, alrededor de la más relevante de esas fundaciones, la de la Puebla de Los Ángeles en 1531. No menos importante fue, dentro de todo el contexto citado, el arribo de frailes de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos y, y agustinos, a partir de 1524, y el paulatino establecimiento de sus doctrinas o bases de evangelización y administración eclesiástica en cada uno de los señoríos sometidos. Los religiosos contaban de gran prestigio y eran de importancia capital para la justificación ideológica de la conquista, pues en el contexto del pensamiento cristiano esta solo era aceptable si aducía como fin último la conversión de los paganos. En la práctica los frailes o frailes doctrineros realizaron su, su labor con el apoyo de los encomenderos y sobre todo de los señores nativos. Además dependieron del tributo para su sustento. Con esta base operativa y fortalecidos por la intensidad con que se entregaron a su causa, pudieron difundir en poco tiempo diversas prácticas religiosas, como los bautismos, la asistencia a misa, que se acompañaba de música, cantos y fiestas diversas, y el culto a los santos. E igualmente hicieron valer normas cristianas a propósito de la sexualidad y el matrimonio. Los acontecimientos referidos motivan una serie de observaciones para caracterizar adecuadamente esos años iniciales de la época colonial, la primera observación es que el mundo mesoamericano vivió cambios radicales, pero también hubo permanencias y continuidades. La más llamativa de ellas fue la de los señoríos, conservados como pieza clave del gobierno local, del sistema tributario y de la evangelización. La continuidad fue evidente en aquellos eh, que concertaron alianzas con los conquistadores y muy señaladamente en los señoríos tlaxcaltecas, que mantuvieron un estatus privilegiado durante toda la época colonial, pero también se dio en los sometidos a la fuerza. En la mayoría de estos, consumadas las acciones militares, los españoles impusieron señores nuevos aliados suyos que mantuvieron vivas las instituciones locales. La explicación de esta continuidad es muy sencilla. Los españoles eran pocos y tenían limitada capacidad de acción. Se habían colocado en una posición dominante, pero no podían ni querían encargarse de las infinitas tareas de gobierno que demandaba un país tan grande y variado. ¿Cómo se cumplirían entonces sus metas, que eran las de permanecer, obtener riquezas y otros beneficios, imponer sus valores, mantener un nivel aceptable de seguridad, solo delegando las funciones y el trabajo que ellos no podían llevar a cabo, es decir, estableciendo un sistema de dominación indirecta? Mesoamérica permitía hacerlo, tanto por el antecedente de la triple alianza, que en gran parte se había basado en un sistema de dominación igualmente indirecto, como porque poseía un sistema político, social y económico que se avenía con ese fin. La clave de ello estaba en la continuidad de los señoríos, que significaba continuidad en las funciones de gobierno, la administración de justicia, el mantenimiento del orden, la organización del trabajo y el cobro de los tributos. Estos principios fueron llevados a la práctica gracias a la agudeza política de Cortés. Pudiera parecer paradójico, pero fueron centenares los señoríos que pasaron por esos años de enormes sacudidas sin cambio alguno en sus linajes gobernantes, su composición social, su vida económica, sus términos territoriales, sus posesiones, su relativa autonomía y su cultura básica. El arreglo, después de todo, también les era conveniente, o al menos lo fue para las élites gobernantes, que mantuvieron por el momento su posición de privilegio. Mucho más conflictiva fue la relación entre los propios españoles. Los conquistadores compitieron fieramente por las mejores posiciones, como las encomiendas más credituables o los primeros puestos del gobierno. El buen juicio de algunos se vio opacado por la codicia, irresponsabilidad y violencia de los más, y para 1525 se habían enfrascado en pleitos tan viscerales que todo el proyecto de la conquista estuvo a punto de colapsarse. La intervención de la corona, que estableció una audiencia o tribunal de justicia con facultades de gobierno en 1528, y la llegada de religiosos y otros pobladores mitigaron esa inestabilidad, aunque introdujeron otros elementos de conflicto. El mayor de ellos estuvo representado en la persona de, nu de Nuño de Guzmán, quien encabezó un nefasto gobierno como primer presidente de la audiencia, y luego emprendió la conquista de la Mesoamérica Occidental con métodos mucho más violentos y menos políticos que los empleados por, co por Cortés. Ansioso de deslindarse de Nueva España, bautizó sus conquistas como Reino de la Nueva Galicia, y les dio un gobierno propio en 1531, pero este, si bien formalmente reconocido por la corona, no llegó a afirmarse como algo completamente independiente del de México.